That's just ridiculous. ridiculous. That's ridiculous. That's ridiculous. That's ridiculous. That's ridiculous. That's A That's ridiculous. That's ridiculous. That's ridiculous. That's Oh, ¡Aquí hay una familia de zarigüeyas! A la grande le puse cuca. <risa> oh, oh, oh, esto no se ve en un excusado todos los días. ¿Alguien perdió sus anteojos? ¿Nadie? Oh. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Oh. Art, no quiero asustarte, pero tal vez el coco. ¡El coco está en la casa! ¡Ay, mi invento! Mis problemas de dinero podrían haber. ¿Problemas? ¿Tenemos alguna dificultad económica? Oh, Marge, mi fiel esposa. ¡Claro que no! Y Lisa, mi pequeña princesa. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Bart, ya te he dicho que dejes de morder la pared.